¿Ya? Entonces, la primera parte de su modelo se titula Estableciendo el clima emocional para el aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice en, en, esta, en, en esta parte del clima emocional? Entonces, dice que básicamente existe investigación que apoya la idea de que el clima, lo que entendamos por clima emocional positivo, allana el camino ...para niveles más altos de aprendizaje y de rendimiento de los estudiantes, ¿ya? Entonces, es muy importante eh, crear un entorno de aprendizaje positivo, ¿ya? Y eliminar factores, por ejemplo, que produzcan estrés. Ahora, desde el punto de vista de la neurociencia, en realidad... Eh, lo, ...yo diría que lo único que se ha estudiado como sistemáticamente es el efecto del estrés, ¿ya? Pero, <risas> ustedes estarán de acuerdo conmigo... Que el, el enseñar en una sala de clases no se trata de pasar, si bien el estrés puede estar presente y es bueno minimizarlo, no se trata de, de, de que sea la única variable de estar pasando de situaciones de con estrés o sin estrés, ya y que todo se reduzca a eso. Pero hay la mayoría de la evidencia que tienen que ver con las emociones o el estudio desde el punto de vista de la neurociencia de ese tópico tienen que ver con estrés. Y de hecho lo que se ha mostrado que mucho estrés obviamente no favorece eh, el aprendizaje, pero también eliminar el estrés absolutamente tampoco favorece el aprendizaje, sino que el estrés es una condición fisiológica normal eh, que nuestro eh, organismo o nosotros tendemos a responder a eso, pero tener un estrés crónico sostenido en el tiempo no es bueno para el aprendizaje. Bueno, pero... <ríe> Al hablar de emociones, ya que vamos a entrar en ese tópico, no quiero hablar de cosas como estas, ¿sí? ¿ya? No quiero hablar de como textos de autoayuda, <ríe> ni cosas medias místicas, ¿ya? ¿ya? No, vamos a hablar de cosas un poco más concretas, que es lo que uno eh, experiencia en el diario vivir, ¿ya? Entonces, primero que nada, para este tópico tenemos que hablar de emociones, ¿ya? Entonces... Eh, como ustedes se podrán imaginar, no existe un consenso respecto a la definición de emociones y tampoco sobre su cantidad. O sea, llama la atención que cuando uno se va a ver investigaciones de, de psicología, por ejemplo, como que todos los años aparece una emoción distinta. Entonces, no existe consenso realmente de la cantidad de emociones que hay si uno las pudiera categorizar, por ejemplo, visualmente como está aquí atrás, o sea, si alcanzan a ver la imagen de fondo son como distintas emociones representadas acá por eh, la misma persona en la imagen de fondo. Bueno, sí, entonces aparentemente depende a quien usted le pregunte la cantidad de emociones que puede describir. Ahora, obviamente hay personas que pueden discriminar eh, y en eso los profesores y profesoras son particularmente buenos distintos tipos de emociones en sus estudiantes ¿no? y hay otros que son un poco más limitados para eso entonces al menos existe desde el punto de vista científico que hay un consenso que las emociones dependen de una reacción fisiológica cuya la, la reacción o la interpretación de eso puede ser modulada por nuestra cognición es decir no el <coughs> Eh, si entra aquí en este cuarto y estoy, estuviera en una aula normal, ya con estudiante aquí sentado en esas sillas que son virtuales ahora, eh, y, y de repente a alguien muestra una araña aquí, eso va a generar una respuesta fisiológica que puede ser interpretada de distinta manera dependiendo de la historia personal o de, de nuestra cognición de cada uno de ustedes. A mí me va a dar un poco lo mismo porque yo, por ser biólogo, he manipulado arañas toda mi vida y sé reconocer una araña eh, que sea venenosa de otra que no, ¿ya? Pero otra persona que pueda tener una historia particular, personal con eso de las arañas, puede tener una, una reacción, como dice acá, a esa condición fisiológica de percibir a, un, a este organismo de una manera totalmente distinta a la mía. Entonces, al menos en estas cosas podemos estar de acuerdo que no todos van a, Sentir esta emoción, esta reacción fisiológica interpretada eh, eh, por nuestra cognición de la misma manera. ¿Ya? Pero eso es la cosa como súper general. Pero a nosotros nos va a interesar eh, particularmente aquellas emociones, digamos, que tienen efectos sobre el aprendizaje en el contexto de, de nuestras aulas. ¿Ya? Entonces, eh, la profesora Mariel Jardimán. Eh, vamos a eh, definir una serie de estrategias en su libro que están mostradas ahí <ríe> que eh, favorecen el aprendizaje y aquí vamos a alcanzar a ver unas dos o tres ¿ya? entonces por ejemplo analizar digamos unas dos o tres eh, el lenguaje positivo, instrucciones ocultas y halagos la predictibilidad que son las rutinas en la sala de clase y eh, eventos emocionales. Creo que esos son los que vamos a poder alcanzar a, a, a ver en este bloque y eh, lo vamos a hacer relativamente rápido porque vamos a ir a hacer un análisis de casos. Espero que ahora sí andemos bien con el tiempo. Sí, yo creo que sí. Respecto a conversar un poco con unas situaciones de, de casos y además la experiencia que ustedes han tenido con las emociones en vuestra sala de clase. Ya. Entonces, el tema fundamental que con estas estrategias es promover un ambiente positivo para el aprendizaje y ambiente yo me refiero un ambiente emocional positivo.